Vamos a ir a crear un juego y vamos a ir donde dice gamificación, de allí donde dice juegos, estos son los diferentes, las diferentes plantillas de juegos. Vamos a ver que tenemos pagas con una estrellita y las gratuitas. Vamos a ir, por ejemplo, al juego de la memoria. Se abre la plantilla. Vemos si la plantilla nos gusta. si nos gusta la plantilla la elegimos y ahora se va a abrir para poder editarla a la izquierda tenemos todas las diapositivas para poder editar podemos eliminar, podemos cambiar el nombre vamos a la segunda plantilla donde están las imágenes y las podemos reemplazar, las podemos cambiar, vamos a reemplazar, podemos buscar en diferentes buscadores que nos ofrece el programa elegimos una que nos guste la seleccionamos seleccionamos toda la imagen para que quede completa de la misma man manera podemos ir a reemplazar y podemos buscar una imagen dentro de nuestra computadora que tengamos guardada en la computadora. También la seleccionamos. Esperamos que se cargue. Pinchamos y añadimos. seleccionamos así lo haríamos con las demás imágenes podemos previsualizar a ver cómo nos, si nos gusta nos pide un nombre y ahí vemos cómo iría quedando Podemos volver a editar. Si ya está listo, tocamos el botón listo, lo hacemos público, podemos poner un nombre o una descripción y ahí lo podemos visualizar como lo vimos recién y también lo podemos compartir, podemos mandar por mail, no lo podemos descargar, solo en las versiones pagas. Lo podemos compartir y ese es el link para compartir por WhatsApp o por mail. Y así tenemos los códigos para copiar e incrustar nuestro juego, por ejemplo, en un blog. El primer código queda en Geniali y el segundo lo podemos usar fuera de Geniali se copia ese código y se incrusta en el blog